¿Cómo están, alumnos? Bienvenidos a nuestro curso de Dirección de Proyectos. En este curso vamos a ver toda la importancia de para qué se debe gestionar correctamente los proyectos de inversión y también cómo aplicar los fundamentos de la guía PMBOK para una buena gestión de proyectos y siempre buscando el éxito de estos mismos. A continuación, Podemos observar que la empresa Samsung presenta tres nuevos proyectos innovadores de C-Lab Esto podemos ver en el enlace correspondiente. Es interesante para la gestión de proyectos poder estar actualizándonos siempre con los proyectos innovadores que se lanzan dentro de una industria. Vamos con la importancia de la asignatura. Dirección de Proyectos es una asignatura práctica y muy interesante que busca brindarte herramientas para poder gestionar proyectos de inversión públicos y privados. La asignatura también te va a permitir generar triple valor compartido para el sector empresarial y sector público. Este curso nos enseña a cómo aplicar las nueve áreas de conocimiento que incluyen los grupos de procesos según la guía PMBOK. Este curso también nos brinda conocimientos de cómo aplicar las habilidades directivas y las técnicas para proyectar actividades para resolver los requisitos de un proyecto. ¿Crees que el modelo Apple se puede trasladar a la gestión de proyectos? ¿Sabías que Apple es la empresa más valorada del mundo? ¿Sabías que un Project Manager debe ver más allá del propio proyecto ¿Entender la industria donde se desarrolla y conocer el entorno? ¿Esto para gestionar mejor los riesgos de un proyecto? ¿Y sabías que Apple impulsará las ventas a nivel mundial, pero debe enfrentar riesgos regulatorios en diferentes países? Bueno, eso es todo. Espero tener la gran oportunidad de conocerte y acompañarte en esta gran aventura de aprendizaje. Bienvenido a nuestro curso de dirección de proyectos.